Yeah. yeah, I'm not Estallaba esta vez, pues, por el mundo lo tendí Decidimos ser feliz, yo y mupeñan en Y cojamos a Oñon y ven, para de ponarte a seguir Vamos de justo rendir, ya dejamos a Oñon y ven y con otro, y pero me como, como siempre, Mi añón te todo el tiempo, el sentimiento ya huele a cobar pero con la toda la vida ya ande llegó Ay vete de laña pena y la que yo iba un mio llevar ya a buscar pecho llegó Shane y yo, naña y madre de She will be Y se a mí de de ley A la seda y la Vo se de o chemo y voy a de Yo esta maella sin y que va, monda,